Yo nací en Vigo, en el año 1922, mi abuelo José Araujo Pérez, que fue un gran constructor y un gran político, fue socialista. Fue pues cuando conoció a Pablo Iglesias, se hizo socialista, pero sí 100%. Emilio Martínez también, el alcalde, todo con el alcalde, teníamos una amistad muy grande, muy grande.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 A, a mi tío le hicieron un, juaz, un juicio sumarísimo y lo mataron. Y los otros estuvieron más o menos tiempo eh, en la cárcel.